El Nacional y Área Natural de Manejo Integrado de la Serranía de Niñao que se encuentra en el departamento de Chuquisaca protege una porción importante del bosque chiquitano, por lo que expertos afirman que este lugar es una fuente o banco natural de semilla para el repoblamiento forestal o reconstrucción del ecosistema afectado por el fuego. Tiene varios ecosistemas y justamente uno de los ecosistemas es el bosque chiquitano que ha sido afectado por el, por el fuego. ...y este, en esas áreas este, eh, actualmente se tienen eh, eh, bancos de semillas... ...como fuentes semilleras, seriano, para poder reforestar... ...las áreas que han sido eh, devastadas por el fuego en, la, en, la, en el departamento de Santa Cruz. Según los expertos, la Reserva de Liñado conserva casi todas las especies... ...que existía en la zona afectada por el fuego en la chiquitanía. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de, eh, de varias especies de tajibos... Eh, ...estamos hablando, por ejemplo, de, eh, de yesquero que son maderas este, valiosas, estamos hablando del Guayacán, del moradillo, eh, va, varias especies de cedro, ese cedrillo, ¿no? que están parte de, de, de, esas, de esos bosques chiquitanos que han sido afectados. Teniendo ya un banco de semillas, lo que hace falta ahora, afirman los expertos, es trabajar en un proyecto de reforestación para la chiquitanía.